Bueno, estamos visitando a Luisito de Cuchillos, un piquilla. Luis, un gusto estar eh, con vos y bueno, contarle un poco a la gente cómo es el proceso para hacer una de estas maravillas que tenés ahí. Bueno, qué tal, buenas tardes, Gabriel. Eh, bueno, acá estamos lijando lo que es una, una empuñadura de, de una cuchilla. ¿sí? Esto se arranca con, con lijas a mano, lija 80 hasta llegar a las a la 600 y acá vamos por las 400, no, por la 220 así que falta todavía lijar eh, es un cuchillo de unos 25 centímetros de hoja por 5 de ancho eh, ¿de dónde sale esto? Eh, sale de esta planchuela ¿sí? esto es acero virgen 51.60 de 4 milímetros de espesor es el acero que trabajo después yo tengo acero de, de 6 milímetros de espesor Puede, ser de una, puede salir una cuchilla con que tenemos acá ¿sí? para terminar. Esto ya de 6 milímetros de espesor, de 51-60. O el modelo Samsung es un tipo machete, puede ser de unos 40, eh, este, 38 centímetros. En este caso, este es de 38. ¿sí? Está templado, todos los tratamientos térmicos. Esto negro es el templado del aceite porque este entra a una cierta temperatura a la fragua se saca y se sumerge en el, en el, en el aceite ¿sí? ese es el, el, el, el proceso de, de, del templado de, de, de un cuchillo después lo tenemos acá eh? estamos laburando, me enganchó laburando, Gabriel listando, preparando los pedidos unas cuchillas criolla, cuchilla mediana, algo ligero, algo chico después tenés este para el asado ¿Sí? modelito raro que anda muy bien en el mercado ¿sí? y después ya pasamos a trabajos especiales pulido espejo ¿sí? una madera bastante linda generalmente me olvido siempre el nombre de la madera pero eh, es muy bonita hermoso ¿Sí? y bueno y acá tenemos tenemos más material para para seguir laburando ¿no? eh, esto hay que restaurar hacemos restauraciones también ¿Sí? Hay que pegar una, una lijada, me pidió el cliente una limpieza, filado, vaina, eh, hacemos encabado. Eh, y bueno, acá tenés distintas hojas. ¿sí? Acá ya está, esto, esta hoja sería, una vez que sale del templado, eh, se tiene que sacar el, el, el, el aceite que se adhiere al, al, al, al metal. Yo lo que utilizo es aceite comestible, eh, el aceite que, que descartan de la, de la milanesa, de la fritura. Eh, ese aceite yo lo reutilizo y ese aceite va a parar a la, a la fragua, al templado eh, es el aceite que yo uso que da un bastante, da un muy buen resultado en el, en, el, en el filo porque lo que logras es enfriar el, el, el material una vez esto ya se pasa a las máquinas el trabajo de lija con las máquinas eh, se limpia el aceite, se saca se deja más o menos una hoja eh, bastante limpia y después se hace el trabajo a mano como se puede terminar con una scotch que termina un satinado hermoso que sería este terminado ¿Sí? entonces le falta una, una pequeña limpieza más a la hoja acá y ese sería el terminado y después ya pasamos como mostré antes a un pulido espejo ¿Sí? un pulido espejo con una lija eh, 1500, 1500. Eh, acá, bueno, esto lo que se ve es este, la vaselina que yo le pongo para que la hoja no se, no se oxide. Pero, por bueno, eso son los pasos más o menos a, a seguir. Después también laburo con acero reciclado. Eh, este es un, un, un cuchillito de, de disco de arado. Eh, esto se hace todo el tratamiento, el tratamiento térmico, lo que es este, recocido se hace dos veces el recocido lo que hace es ablandar eh, el acero, dejarlo en, en un estado natural como sería en este estado, estado virgen, pues esto es disco de arado ¿no? y después una vez de eso se trabaja sobre el, sobre el cuchillo, por eh, voy a una hojita para probar el filo, se trabaja sobre el, sobre el cuchillo y obtenemos este filo. ¿Eh? todos mis cuchillos, muchos me preguntan si van afilados eh, a ver, cuchillos un piquilla no, no entrega cuchillos sin afilar y sin vaina eh, todos los cuchillos que van por ejemplo estos que están acá están para hacer vaina cada, cada cuchillo tiene su modelo de vaina eh, digo, todos mis cuchillos salen pulidos afilados y este, con la vaina correspondiente o sea una vaina estilo criollo en cuero baqueta o eh, estilo americano que es para colgar en el, en el, en el cinto ¿sí? este, el color dependiendo depende del, del cliente puede ser un, un color negro un color marrón eh, eso ya depende del gusto del, del, del cliente ¿no? eh, así que esto es este, un piquilla eh, que, un piquilla quiere decir sudando acero ¿sí? o sudando hierro es una lengua quechua eh, fue tomado de cada lado y surgió este, sudando acero así que mire, ese es mi, este es mi trabajo y este es mi taller ah, a esto me dedico gracias Luisito y bueno la gente que se comunique si quieren cuchillos a medida, a medida. Especial, especiales, artesanales lo recomendamos, un piquilla un piquilla, que puede este, buscarlo en, en, en mi facebook que es cuchillos un piquilla eh, guión Sino un, un Whatsapp generalmente a veces la gente se enoja porque no contesto al, al Facebook las preguntas yo trato de que me manden un mensaje o un Whatsapp que es más fácil contestar más rápido por el tema de mi trabajo eh, y saca, pasarle la información que el cliente está necesitando que me pueden mandar un Whatsapp al 11-61-34-02-49 y bueno, página de Instagram, eh, pueden seguir cuchillos también es lo mismo, cuchillos son piquillas eh, Me pueden seguir ahí y ver mis trabajos. Gracias, Luisito. No, por favor, gracias a vos.